Iñaki, hoy es el día, hemos culminado hoy el camino entregando las primeras N sostenibles en el sector del acero. Sois pioneros, lo habéis sido siempre, pero ahora sois pioneros también en este paso de la N sostenible. Para ti, eh, ¿cómo surgió esto? ¿Qué te parece la N sostenible? Pues surgió porque pensábamos siempre en, en dar un paso más allá de, de la marca N y creo que es eh, un paso adelante en la marca N. Nosotros como sector eh, fuimos quizá de los primeros o de los pioneros en ver la sostenibilidad con un enfoque global. Y creo, francamente, creo que, que, que NS es una marca que va a dar una respuesta eh, diferencial a demandas cada vez más eh, comunes en la sociedad y la va a dar básicamente basada en tres conceptos, porque está eh, basada en indicadores que son eh, objetivos, que son medibles y que son verificables. Rafa, ¿qué pensáis, cómo veis desde AENOR eh, el desarrollo de esta nueva marca? Bueno, esta nueva marca, aparte de ser el hito que culmina la marca N, convirtiéndola también a la sostenibilidad, también es un paso intermedio hacia el edificio sostenible que es el siguiente nuevo hito donde vamos a trabajar conjuntamente. Para ArcelorMittal la certificación que hoy estamos celebrando, la marca NS, está absolutamente encajada en la estrategia y en el núcleo nuestro, encaja perfectamente en la estrategia de los productos largos que hoy estamos viendo, una compañía que tiene un compromiso de reducción del 30% de las emisiones para el 2030, neutralidad climática para el 2050, parece que era un paso completamente obligado y que celebramos el que esa sostenibilidad no solo esté a nivel organizativo, sino que esté también estampada en nuestros propios productos. Pues para nosotros este, este sello es muy importante en el, en el sentido de que nos certifica la, la sostenibilidad. Creo que la sociedad tenemos que avanzar mucho en este, en este sentido. La circularidad, sostenibilidad, empleo de calidad, todo esto es algo que se, que se necesita, que tenemos que seguir ahondando, que creo que, que nuestros trabajadores se sentirán muy orgullosos de ello, que le dará tranquilidad también a las administraciones, a nuestros clientes, y por ahí es por donde debemos ir desarrollando nuestra economía. Con este reconocimiento, en el Grupo Celsa damos un paso adelante para construir un mundo más sostenible, convencidos de que el mercado reconocerá el compromiso eh, responsable de empresas como Celsa y escogerá productos que contribuyan a reducir la huella de carbono como nuestro acero circular. Para el Grupo RIVA, la marca NS. ...representa la capacidad de poder demostrar... ...a nuestros clientes y los usuarios finales del producto... ...nuestro compromiso con gestión sostenible... ...la marca NS le va a decir a nuestros clientes... ...que hemos superado unos controles de gestión sostenible... ...y le garantiza que el producto... ...ha sufrido un proceso de valorización... ...y a su vez junto con la marca N... ...que le va a certificar las características tecnológicas del producto, ambas van a servir como base para la, de puerta al edificio sostenible. En Megasa llevamos más de 30 años certificando la calidad de nuestros productos con las marcas de Anor y pensamos que la marca ese, pues es un paso más en ese camino, que consolida y, digamos, moderniza la marca INE. La certificación NS nos ha permitido tener un medio para poder evaluar en cada momento en qué posición nos encontramos en la consecución de nuestros objetivos de sostenibilidad, tanto medioambiental, como social, como económica. Y, además, nos va a dar una herramienta para poder comunicar a nuestras partes interesadas, pues a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, a nuestros suministradores y a las instituciones, el logro, el haber alcanzado esos objetivos.